Este producto es un producto que llevamos ya mucho tiempo demandándolo... ...tanto los agricultores como los distribuidores... Eh, ...ya que eh, es un producto eh, preventivo, curativo y erradicante de repido. ¿no? Eh, ...ya hace tiempo que lo, que lo demandábamos a la, la casa. ...de hecho eh, es bastante potente porque son dos moléculas... ...que ya las conocemos de por sí, de forma individual... ...en conjunto imagínate lo que es capaz de llegar... ...hoy en día no tratamos cuando queremos sino cuando podemos... ...entonces hay veces que llegamos a las fincas eh, ya... ...con bastante inoculación de repilo... ...y con los cobres convencionales no tenemos nada que hacer... ...entonces necesitamos productos curativos... ...y productos eh, que tengan la mayoría de ellos... ...unos plazos de seguridad bien cortos... ...y que podamos mezclar con el resto de productos". Yo pienso que el Flecha Supreme puede ser una solución... ...muy efectiva para, para tratar la enfermedad del repilo... ...nosotros tenemos muy cerquita una finca de regadío en intensivo... ...que tiene un marco de cultivo muy estrecho... ...y entonces nos cuesta mucho eh, tratar el repilo con cobre... ...por lo tanto pienso que el Flecha Supreme... ...puede ser una buena solución a este problema que tenemos ¿no? ...tiene que ser espectacular ese producto... ...no lo conozco todavía... ...por lógica debe de ser un producto muy bueno... ...entonces yo creo que eso va a cubrir... ...una demanda que había en, en Ascensa de sistémico... ...¿lo vas a usar?... ...sí, sí, sí, sí, lógicamente, estoy deseando... El flecha puede ser un gran producto porque, como sabes, yo conozco las dos materias activas. Entonces, si tenemos en cuenta que asociamos un producto que eh, controla infecciones que se hayan producido 10 días antes de la aplicación y con el difeno con azol estamos erradicando las que ya tenemos, entonces se puede complementar ...incluso mejor que la aplicación que se hacía habitualmente de cobre... ...con Cresosin Metil. Pues al llevar Diceconasol y Cresosin Metil... ...pues digamos que va a ser eh, una acción preventiva... ...erradicante y curativa, o sea que, que lo lleva todo... ...y eso va a ser una, una pasada de producto para el olivar... ...la verdad es que tiene muy buenas expectativas... ...y vamos, estoy deseando de probarlo la verdad. Pues sí, sí, sí lo probaría si sí lo probaría porque confío mucho en vosotros porque todos vuestros productos que he utilizado siempre me ha ido muy bien. Ascenza. Farming your future.